poder de tu mente y cómo puedes aprender a controlarlo. El poder de la mente es realmente notable, pero puede ser un desafío entender cómo puedes usarlo para cambiar tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Todos tenemos una mente que es capaz de controlar nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Sin embargo, muchas personas no saben cómo usar este poder. A menudo es solo una cuestión de aprender a controlar tus pensamientos o practicar la atención plena. Si quieres saber más sobre el poder de la mente y cómo puedes aprender a controlarlo, esta sección te enseñará todo lo que necesitas saber. Es hora de explorar el poder de tu mente y cómo puedes aprender a controlarlo. El cerebro humano es una red compleja de neuronas o células cerebrales interconectadas. Estas células emiten señales crean nuevos recuerdos y almacenan información de sus experiencias de vida. Si podemos entender cómo funciona nuestro cerebro, estaremos mejor equipados para cuidarlo y asegurarnos de que funcione de la manera más eficiente posible para nosotros qué es tu mente. En esta sección, intentaremos responder a la pregunta qué es tu mente al observar la relación entre nuestro cerebro y la mente. El cerebro humano es un órgano muy complejo que tiene muchas partes diferentes que trabajan juntas para controlar nuestro cuerpo y cómo funciona. La mente, por otro lado, es un concepto mucho menos concreto. La palabra mente puede referirse a una serie de cosas, incluidos los pensamientos, las emociones, los recuerdos, la inteligencia, la personalidad y más de las personas. En esta sección hablaremos sobre cómo todos estos diferentes aspectos de lo que comprende la mente están relacionados con varias partes del cerebro y cómo pueden variar de persona a persona. ¿Qué piensas? Si eres como la mayoría de las personas, es una pregunta que nunca te has hecho. Y, sin embargo, la mente es el órgano más importante e influyente de nuestro cuerpo. Tanto un motor como un almacén, representa nuestras esperanzas y temores, nuestros recuerdos y sueños, nuestras fortalezas y debilidades, quiénes somos. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes llegaremos a ser? El cerebro es el único órgano que no se estirpa durante la cirugía para salvar la vida de alguien. ¿Por qué? Porque no hay sustituto para ello. El cerebro funciona como un sistema autónomo que envía mensajes a otras partes del cuerpo para ejecutar órdenes como respirar o doblar los dedos de los pies. También capta información de su entorno a través de los sentidos. Vista, oído, tacto y gusto. ¿Cómo te afecta tu salud mental? En esta sección, discutiremos el efecto de la salud mental en su vida cotidiana. En un mundo donde todo está al alcance de la mano... Es fácil descuidar la importancia de la salud mental. Un ambiente de trabajo estresante y una sociedad que constantemente te bombardea con noticias negativas pueden ser tóxicos para tu bienestar emocional. Exploraremos cómo la falta de salud mental puede tener un impacto en su vida personal y profesional. La evidencia muestra que las personas que tienen un bajo sentido de autoestima son más propensas a abusar de sustancias y participar en comportamientos de alto riesgo que los ponen en mayor riesgo de enfermedad como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas y artritis. La salud mental de un individuo es el estado de bienestar en el que un individuo puede tener una mente sana. La salud mental es diferente de la salud física, porque el bienestar mental depende de los sentimientos que experimenta un individuo. Las enfermedades mentales no se detectan al mirar la cara de alguien, por lo que es importante poder reconocer los signos de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales. La salud mental es algo que debe tomarse en serio para que no se convierta en una barrera para las metas o el éxito en la vida. Desempeña un papel fundamental en la formación de nuestros pensamientos y actitudes hacia la vida y una vida exitosa. Las siguientes son algunas actividades que pueden mejorar su bienestar mental. Hablar con amigos sobre sus problemas. Descubrir lo que le gusta hacer, tratar afuera, las asombrosas formas en las que puedes controlar tus pensamientos y sentimientos. El cerebro humano es algo asombroso, puede controlar nuestros pensamientos y sentimientos, lo hace enviando señales al resto de nuestro cuerpo para que libre hormonas que nos permitan sentirnos felices o tristes. Nuestro cerebro es lo que realmente nos hace quienes somos, pero no siempre es fácil para las personas entender cómo funciona su cerebro. Este artículo tiene como objetivo ayudarlo a comprender las formas asombrosas en que su cerebro puede controlar sus pensamientos y sentimientos. De las dos partes del cerebro. Como se mencionó anteriormente, nuestros cerebros realmente nos hacen quienes somos, pero no siempre es fácil para las personas entender cómo funciona su cerebro porque hay muchas partes diferentes. La forma que las personas han encontrado más útil es dividir el cerebro en dos secciones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Con tantos factores en nuestras vidas que influyen en cómo nos sentimos y pensamos, es importante comprender cómo podemos controlar nuestros propios pensamientos y sentimientos. A menudo subestimamos el poder de nuestra mente y la forma en que podemos usarla para cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva de la vida. Nuestros pensamientos dan forma a nuestros sentimientos porque cuando piensas cierto pensamiento, también se crea la emoción correspondiente. Lo que pasa con las emociones es que son muy contagiosas. Cuando te sientes bien, las personas que te rodean también comenzarán a sentirse bien. Y cuando te sientes negativo la gente también sentirá esa negatividad. Es hora de aprender varias formas en las que podemos controlar lo que pensamos y cómo nos sentimos. Los sentimientos son complejos, pero también son naturales. Y no importa cuánto intentes controlarlos, siempre estarán ahí. Sin embargo, es posible comprender las causas de estas emociones y aprender a manejarlas mejor. La comprensión de sus propios sentimientos y pensamientos es el primer paso para cambiarlos. ¿Existen algunas técnicas que pueden ayudarla a lidiar con sus pensamientos y sentimientos de manera más consciente y efectiva que antes. Lo más importante que debes saber es que nadie tiene poder sobre sus sentimientos sin comprender lo que realmente quiere de sí mismo y de los demás. Por lo tanto, comprender lo que realmente significan para usted sus sentimientos le dará el poder de cambiarlos para bien o para mal. Los pensamientos que transforman tu vida. Los pensamientos que transforman tu vida es un libro escrito por el psicólogo doctor David Burns. Quién explica la terapia de las técnicas de pensamiento positivo. Las técnicas de pensamiento positivo son una forma efectiva y rápida para cambiar los pensamientos negativos y tratar los problemas emocionales. Cada pensamiento que tengas, cada palabra que digas, cada acción que realices, es una forma de vida, es una forma de expresar lo que eres y lo que quieres ser. Piensa en todos los pensamientos positivos para lograr un mejor futuro. Piensa en todas las palabras positivas para lograr un mejor presente. Piensa en todas las acciones positivas para lograr un mejor pasado. Llena tu vida de pensamientos positivos. Hay que ser positivo para llevar una vida feliz y exitosa. Sin embargo, a veces nos encontramos en situaciones donde no podemos evitar pensar negativamente. Esas son las personas que más necesitan ayuda. Pensamientos positivos son los mejores amigos de nuestro cerebro, por eso, hay que llenar nuestra vida con ellos para tener una vida feliz y exitosa. Algunas veces no nos damos cuenta que nuestra mente es como una casa, y si está llena de pensamientos negativos, es como si tuviéramos una casa llena de polvo. Es importante retirar el polvo para limpiar la casa. Pensar positivamente te hará feliz. Pensar positivamente es una forma de autoayuda para cambiar nuestra perspectiva y estilo de vida. Pensar positivamente es una forma de autoconfianza que nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Pensar positivo es la manera más fácil para sentirnos mejor consigo mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando pensamos positivamente nos damos cuenta de que la vida es hermosa. Esto no significa que no hayamos de pasar por momentos difíciles, pero si pensamos positivamente estaremos preparados para afrontarlos.